streaming e incluso tendrás 30 días de garantía asegurados así que no lo pienses más y accede en nuestra primera noticia tenemos que recientemente The w anunció que dieron luz verde al piloto de la serie live action de las chicas superpoderosas que esta adaptación será producida por warner bros television por el momento no se tiene ninguna fecha confirmada pero ante cualquier novedad los mantendré informados y hablando de anuncios, hace pocos días Paramount Pictures reveló el primer teaser de la secuela de live action de Sonic. Este filme se encuentra programado para estrenarse el día 8 de abril de 2022. Y hablando del erizo azul, tenemos que Sonic Prime llegará a Netflix en 2022. Esta nueva serie animada contará con un total de 24 episodios. Entre otras noticias, Disney ha tomado la decisión de cerrar el estudio de animación Blue Sky Studios en abril, estudio que recordarás de películas como La Era del Hielo o Río. Un portavoz de Disney explicó que, dada la realidad económica actual, después de mucha evaluación y consideración, tomamos la difícil decisión de cerrar operaciones en Blue Sky Studios. Con esto, se canceló la producción de Nimona, adaptación animada del libro de Noel Stevenson. Sin embargo, una serie spin-off basada en la era del hielo se lanzará para Disney Plus. Continuando con las noticias, el pasado 7 de febrero, durante el Super Bowl, Disney reveló un nuevo tráiler de su próxima película animada, Raya y el último dragón. Esta animación se estrenará en los cines de Latinoamérica el 4 de marzo, y además al día siguiente también estará disponible en el servicio de streaming Disney Plus con Premier Access hasta el 19 de marzo. Después de ese día se podrá ver el filme sin costo adicional. Y hablando de Disney, a través de YouTube se reveló el primer tráiler oficial de Cruella, un live-action basado en la elegante villana de 101 dálmatas interpretada por Emma Stone. Ambientada en 1970 en Londres, la diseñadora de moda Cruella De Bill se obsesiona con las pieles de cachorros. Cruella se estrenará en el mes de mayo en Disney+. Plus. Entre otras noticias, hace pocos días a través de las redes sociales de Cartoon Network se confirmó que tendremos una cuarta temporada del mundo de Craig. A través de Twitter pueden encontrar el post con la imagen promocional. Por el momento, no tenemos ningún adelanto de lo que tratará esta nueva temporada, ya que aún se encuentran en emisión algunos episodios de la tercera temporada. De hecho, este mes de marzo, el canal estará emitiendo un especial dedicado a los mejores episodios del mundo de Kray, junto a nuevos episodios todos los lunes. Continuando con las noticias, HBO Max acaba de anunciar una serie animada en solitario para el personaje Vilma de Scooby-Doo. Esta animación explorará los orígenes del personaje antes de juntarse con el resto del equipo. Este proyecto contará con un total de 10 episodios. Por los momentos no se tiene anunciada una fecha de estreno. Entre otras noticias, Disney Television Animation anunció un épico final para su aclamado reboot Dog Tales. El mismo será un especial llamado La Última Aventura de 90 minutos y se encuentra programado para el día lunes 15 de marzo en Disney XD. Antes del final, Disney XD debutará nuevos episodios todos los lunes a partir del 22 de febrero y presentará una semana maratón de cada episodio transmitido a partir del lunes 8 de marzo. Entre otros anuncios, tenemos que la actriz y cantante Diamond White interpretará a Lunella Lafayette en la esperada serie animada de Disney Channel Moon Girl and Devil Dinosaur. Su estreno se tiene programado para el año 2022. Volviendo al mundo de Cartoon Network, hace pocos días se realizó el primer Upfront de Warner Media Kids and Family, evento en el que se mostraron las novedades de distintas marcas de la compañía entre ellas Cartoon Network. El primero de los anuncios es que finalmente tenemos la confirmación de que la película del increíble Mundo de Gumball, serie creada por Ben Bokelet, se encuentra en desarrollo. Dicha noticia también la dieron a conocer a través de sus redes sociales como Twitter. Aún no tenemos una fecha de estreno ni información adicional, pero yo los mantendré al tanto. Durante este mismo evento también se anunció una nueva serie animada para Cartoon Network llamada Gross Girls. La misma tratará sobre dos mejores amigas que intentan sobrevivir a la escuela secundaria. Entre otras noticias, también se dio a conocer que se ha dado luz verde a dos temporadas de Tiny Toons, la University de Warner Bros. Animation, donde Steven Spielberg regresaría como productor ejecutivo. El siguiente anuncio realizado en el evento fue la confirmación de una cuarta temporada para Infinity Train, sin dudas una de las confirmaciones más esperadas por los fans ya que luego del estreno del libro 3 no se dieron a conocer más detalles de una renovación por un largo tiempo, incluso llegando a pensar que podría haber sido cancelada. Su creador, Owen Dennis, comentó en Twitter que no había podido mencionar nada al respecto ya que Cartoon Network no se lo permitía, esto porque esperaban hacer un gran anuncio cuando llegara el momento. La cuarta temporada de Infinity Train se estrenará en HBO Max en una fecha aún por anunciar. Entre otras noticias, HBO Max reveló el tráiler de la segunda temporada de Close enough, Serie animada para adultos creada por J.G. Quintel, creador de Un Show Más. Debido a la gran aceptación que ha recibido la serie, incluso ya se tiene confirmada una tercera temporada actualmente en producción. Por si no has visto la primera temporada, la puedes disfrutar tanto en HBO Max como en Netflix. Y de verdad se las recomiendo, está buenísima. La segunda temporada de En Out se estrena el 25 de febrero en HBO Max. Para finalizar, después de prácticamente un año y medio desde el final de la segunda temporada, se ha revelado un nuevo tráiler y la fecha definitiva del estreno de la tercera temporada de Final Space. Después de rescatar con éxito a Queen de su prisión, Gary, el equipo y Bolo se encuentran atrapados dentro de la horrible dimensión de Final Space. Con Invictus, Los Titanes y el regreso del Lord Comandante, el equipo Squad se encuentra a la lucha por la supervivencia mientras intenta escapar de Final Space. La tercera temporada se estrenará en Estados Unidos el día 20 de marzo en Adult Swim. Y si quieres dar un repaso, las dos primeras temporadas de la serie estarán en el catálogo de HBO Max el primero de marzo. En Latinoamérica, las dos primeras temporadas están disponibles en Netflix con doblaje latino y también pueden verse en el bloque de Adult Swing a través de Warner Channel. La fecha de estreno de la tercera temporada para nuestra región deberían anunciarla pronto, así que estemos atentos.